Si quieres puedes quedarte con todo mi ser, así que déjame utilizar todo tu poder. Yo sería feliz si le importara tanto como para llorar así. Ya son ¡Yo